Falleció en la ciudad eh, capital. Por respeto a, a, a ellos, eh, el exalcalde alcalde de Santiago, eh, José Enrique Suet, y también el Reañez, no vamos a poner a cantar eh, al artista hoy. Eh, le vamos a pedir excusa, ya la producción está coordinando con él. Vamos a hacer la entrevista, pero. Por respeto, los viernes siempre tratamos de finalizarlo alegre, contento, para que el fin de semana sea positivo. Pero, señores, esto del COVID, esto de la situación económica, esto de, de, de, de, de la gente matar. Miren, el año iba bonito, con poco feminicidio, y solamente en, en, en la provincia de Duarte van dos. Y de este caso que le voy a hablar me partió el alma. Eh, lamentable, una joven llena de vida, eh, con unos 25 años de edad eh, asesinada por su pareja. Eh, me dicen que fueron 25 los médicos, 20, 25 eh, estocadas, puñaladas, eh, que terminaron cegándole la vida la joven, a pesar de los esfuerzos que se hicieron. Eh, con la joven lady María Fernández eh, Lamentablemente falleció Víctima de su expareja Raulín Moya Rivera eh, Ella estaba Cuando él llegó Se enfrascaba en una discusión Y al final eh, le, le fue encima con un cuchillo y le dio más de 20 estocadas en su cuerpo, ella fue trasladada, tenemos unas imágenes, señor director, yo entiendo que usted le puso algo a esas imágenes, porque está un poco fuerte, eh, para la hora y para los medios, eh, eh, ahí fue en el momento que llegó la policía, los vecinos, eh, estaba con vida, trasla la trasladaron a un centro de salud, pero lamentablemente, no pudieron salvarle la vida. Esto le quita el ánimo a cualquier ser humano porque hace pocos días de diferencia, otra joven fue víctima de su hijastro con 291 estocadas y luego lanzada a una cisterna. Y ahora este caso, señores, ¿qué es lo que le está pasando a los hombres, a la juventud? No es obligado estar con una persona. La vida es tan bonita. Y luego decir, ah, que la juventud, es verdad, porque son jóvenes, el tema de, de la misma inexperiencia de la vida. Pero también los que están detrás, los mayores, hemos sido parte de, de, esa, de esa poca sensibilidad humana. Yo entiendo que los atracos, la delincuencia, tantas personas que fallecieron ahora. Eh, que han fallecido, que están falleciendo en medio de esta pandemia de COVID, le ha quitado mucho la sensibilidad humana. Es por eso que tenemos lo que, tenemos un poquito de cerebro, ¿verdad? De discernir, de apartarnos, de hablar, de aconsejar, y nosotros mismos también aplicar nuestros propios consejos. Porque muchas veces somos buenos para aconsejar a una tercera persona, pero no para aplicarlo en nosotros. Y qué lamentable, pero oigan, la declaración de la frialdad con que ese joven, que fue detenido inmediatamente, una labor muy efectiva de la policía, dice que cometió el hecho. Vamos se a escuchar, señor director, al supuesto asesino de la víctima, eh, que lleva por nombre, aquí tengo el nombre de, del joven Raulín Moya Rivera. Vamos a escucharlo. ¿Qué te llevó a cometer ese hecho? ¿Qué tienes que decir? Sí. ¿Qué, te ¿Qué te llevó a cometer ese hecho? A vemos tú, tú no eres los muchachos con ese comportamiento. No, ¿Qué yo... te llevó esto a o sea, eh, cometer no. Yo fui normal a llevarle un control de la televisión de los niños que se le iban a, les iba a dañar. Y ella comenzó a discutirme me salí de control me galleteó y de todo. ¿Te voló encima a ella? Sí. ¿Te agredió? Sí. ¿Eso golpe que tú tienes? Quién te, lo, ¿Quién te lo dio? Después, cuando llegó a la comunidad, me dieron un golpes ¿Tú tenías una arma? Una sevillana yo tenía, por eso era para defenderme, no era para hacerle daño a nadie. ¿Tú tienes dos hijos con ella? Sí. Tenía 13 años con ella de casado. Y todavía me tiraba ella a mí de que nos que... íbamos a juntar y. y... Y saliendo con pila de hombre, pero yo tampoco le paraba nada de eso. yo? O sea, es duro. Miren, tenemos aquí declaraciones de la madre, de la joven que fue asesinada. Vamos a escuchar qué dice, pero este muchacho, antes de pasar con la madre, tiene problemas psicológicos. O sea, yo tengo una sevillana, yo no tenía problema, ella y yo teníamos 13 años, ella salía con un regalo de tipo, yo a mí no me importaba, pero le dio 25 puñaladas, abusador. Yo espero que el peso de la ley sobrecarga eh, eh, eh, full sobre ti. Porque entonces no entiendo. Mi hermano, si a usted no le importaba, pues, ¿y ¿por qué le da? Porque usted puede darle, o sea, una discusión, eh, usted puede defenderse, usted puede meter la mano. Pero a una mujer, ¿por qué le saca una, una, un, un cuchillo, una servillana? Y le da 25, para usted darle 25 puñaladas a una gente, óyeme. Es con mucho odio, ira y deseo de asesinarla. No fue una simple discusión, como usted quiere ahora. Ajá. Vamos a escuchar qué dice la madre de esta joven asesinada, señor director. Yo le pido a las autoridades que hagan justicia por mi hija, que esa muerte no se quede impune. Que lo mínimo no son 30 años que se merece que le den perpetua pepeta. Porque fue una madre que dejó destrozada y dos niños huérfanos muy pequeños. Eso es lo único que yo le pido después de la policía que haga justicia a Dios. ¿Cómo era su hija? ¿Cómo usted puede calificarla? Mi hija era lo mejor. Todo el mundo la quería. Una buena hija, una buena madre, una buena hermana. Mi hija era lo mejor. Me dicen que la hostigaba constantemente, recientemente, que no la dejaba tranquila. Él iba o a sea. ella trabajaba, a pedirle de que se juntara con ella, ella le decía que no, porque ella le había hecho mucho maltrato varias veces, y ella decía que no se quería juntar con él, porque ya él la había maltratado demasiado, y él decía que la iba a matar. Pero eso era lo que ella me decía a mí, ella decía mami, que él fue a amenazarme, ella dije que, que me iba a matar. ¿Usted la vio en el día de hoy? Pudo hablar con ella. Sí, ella estaba conmigo antes de ese trabajo. ¿No le manifestó nada? ¿Algún tipo de amenaza o algo? No, ella estaba muy tranquila, muy feliz, porque ella no esperaba que ese hombre iba a ir para allá a hacerle eso. ¿Qué tiempo tenían ellos de relación? De separado. De, ¿Y de relación qué? ¿Juntos? Ellos tienen un hijo de ocho años. ¿Un solo hijo? Entonces? Dos y uno de un año. ¿Y separado? Seis meses. ¿Las causas de la separación cuáles fueron? Porque la maltrataba. ¿Ella le había dicho que la maltrataba? Yo lo había visto. Él la maltrató delante de mí muchas veces yo le pedí que se separara y por eso. De manera, que le pide usted a las autoridades? Que hagan justicia, que eso es lo único que una madre que está destrozada como yo puede pedir a las autoridades. Que eso no se quede así. ¿Cómo se llamaba su hija? Su Lady María Fernández. ¿Cuántos años tenía ella? 28. ¿El nombre es suyo, señores? Milagros Olguín. Bueno, es lamentable, señores. Cuando, usted ve, cuando uno ve este tipo de, de, de información, es difícil. Es difícil hoy en día uno poder eh, digerir estas informaciones. Jóvenes, o sea, el que no sé ¿en qué es que tiene en la cabeza. Quitarle una vida a otra persona es algo muy grave, muy grave. Eso ante los ojos de Dios, ante la justicia, pero la conciencia, o sea, usted ve a una gente morir, una gente con la cual usted ha compartido. Bellos momentos, una pareja tienen hijos. Y usted ha compartido bellos momentos. ¿Cómo le hace eso a otra persona? Eso, bueno, así está la sociedad. Así está la sociedad. La policía, le reitero al nuevo general Juan Pablo Ferreira Veras, tiene mucho trabajo en esta división noreste de la Policía Nacional. Pero algo que quiero, eh, antes de irnos a la pausa, porque tenemos la entrevista del príncipe Karim, mucha gente nos la ha pedido, que quieren verla. Vamos a colocar una parte. La otra parte usted la puede ver en nuestro canal de YouTube. Mire, señor director, esta información quiero compartirla con ustedes. La última que le envié, señor director, fue de un joven que fue maltratado eh, eh, por la Policía eh, Nacional.